Muy buenas amigos hoy os traigo un juego que bueno hace ya un tiempo que salió pero lo sigue petando señores eh, este juego es eh, Rainbow Six y bueno esto es parecido digamos al Call of Duty eh, no al Battlefield porque esto es un juego que digamos que es de CQB, no, combate en, combat en población y bueno, aquí vemos que hay varios jugadores de que podemos escoger entre varios personajes y nosotros hemos escogido hoy a Capcam, que este es especialista en poner bombas y, y tal sobre puertas, ventanas y bueno, tú lo Empezamos la, la jugada, señores, vamos a ver cómo os puedo enseñar a poner esas bombas. Mira, nos vamos, vamos a pensar por dónde pueden entrar los malos. Esta es una de las puertas principales, vamos a colocar la bomba, la colocamos aquí, yo siempre la suelo colocar en la parte de abajo, porque es menos visible, obviamente, y entonces claro, el que viene a atacar va directamente a, a dar a la cabeza, a matar, ¿no? Entonces claro, normalmente siempre parten la puerta por la mitad, y vamos a colocar aquí otra bomba más, por si enten por arriba, que es muy común, y vamos a poner una chapa, para que no vean el láser, ¿vale? De la bomba. Y vamos a poner otra. Los atacantes tienen al rehen a la vista. Y bueno, como pueden ver, este juego es diferente. Te dejan de hacer otras cosas que en Carlos Duty y Battlefield no. Y bueno, vamos a escondernos por aquí. Porque ya ha acabado el tiempo de preparación de la defensa. Entonces, vamos a esperar a que lleguen los malos, ¿vale? Eh, en este juego, por ejemplo, mira, como podéis ver aquí a mi derecha. Pues hay, hay un panel de madera que todo se puede romper, tanto techo como el, el suelo, las paredes, todo, ¿no? A ver, hay paredes que son de hormigón o lo que sea, entonces pues no, no te dejan romperlo. Este juego lo guapo que tiene es que es un 5 contra 5. ¡Pues el culo te Está guay, a mí me encanta, me chifla. Al igual que Battlefield, en este juego soy mejor, la verdad. Bueno, a ver cuántos matamos hoy. Vamos a mirar cámaras. Esta ya la han roto. Y por aquí ya no veo nada. Hay movimiento, señores. Hay movimiento. Atención, porque están poniendo bombitas. Vamos a ver. Vamos a ver. La verdad es que este juego. Eh, yo no sé por qué no tiene tanta aceptación, por ejemplo, como Call of Duty o como. Como Battlefield. Pero. El... Hombre, lo está pegando, ¿no? Está pegando fuerte Lo único que tarda mucho es sacar actualizaciones Cada... Digamos que cada 4 o 5 meses te sacan personajes nuevos Y bueno, vamos a a buscar a los malos, señores Que estoy escuchando movimiento abajo. Vamos a ver lo que hay Atención, hay tiritos, ¿eh? Hay musicote de... De tensión Ahí está el compañero ¡Atención! ¡Uy, uy, uy, uy! Que la han matado ¡Ay, ay, ay! Que tiene que estar cerca Ahí está, vámonos Toma, vámonos Uno, señores, para la lista Bueno, con, el, con este personaje Mira, como os iba diciendo Con este personaje siempre cae uno Siempre, si os colocáis las bombas como os estoy enseñando Siempre va a caer uno Algo os lleváis Bueno, por aquí tiene que haber otro Vamos a tirar C4, soy bastante malo tirando C4, la verdad Pero bueno, a ver si tenemos suerte y podemos matar a alguno Abogado Sal ratita, quiero verte la colita Tiene que haber uno, tiene que haber uno Seguro No puede ser ese el único A ver, a ver, a ver, a ver Atención A ver Estoy convencido de que ahí Tiene que haber uno Normalmente se esconden todos Ahí en piña, ¿sabes? A mí lo que me gusta, por ejemplo, cuando toca defender, toca defender. O sea, eso de salir fuera y de estar constantemente en movimiento, eso a mí no me mola. Pero bueno, tenemos ahí nuestro C4 por si acaso. A ver si aparece alguien. A ver... ¡Mire, mire, mire, mira. Lo tenemos, lo tenemos, señores. C4 no y arcarajo. No ¡Vámonos! Sí, sí, sí, sí, sí. Ya llevamos tres, ¿eh? Ya llevamos tres de cinco. A ver, a ver, a ver... A ver por aquí abajo si se asoma alguien más. Tiene que venir, somos nosotros los que estamos defendiendo. Así que ellos son los que tienen que entrar. ¿Eh? Eso de ir a buscarlos, no, no, no. A mí no me gusta eso. atención ah, A ver si escucho algo. Es bueno quedarse quieto así no hacemos ruido nosotros. Porque este juego es de mucha estrategia. O sea, mucha táctica y de ir escuchando a ver dónde está el ruido, dónde están los pasos. De tirar dron, que también se puede. Tirar un dron para buscar a a los malos, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver si está por aquí, por ojo. aquí está... Toma, señores. Sí, señor. Sí, señor, ganamos. Bueno, pues esto, esto ha sido todo, señores. Espero que os haya gustado el vídeo y recuerden suscribirse, ¿vale? No podéis faltar. A la próxima cita. Hasta otra.